práctica de la DNC lo que sucede es que cuando tú haces la haciendo cosas malas no se pueden tener resultados buenos y haciendo lo mismo, dice Einstein, no se pueden tener resultados eh, diferentes haciendo lo mismo tiene que tener unos resultados iguales, lo mismo eh, la, la intervención funesta y yo soy un defensor del procurador respecto a la persecución de la corrupción porque digo que alguien tiene que comenzar y él ha asumido el papel, por lo menos, aunque sea mal procedimentado, por lo menos eh, meter gente para allá. Vamos a suponer que sí, que ha sido malo eh, el proceso, el procedimiento. Pero nadie se había arriesgado a hacer lo, lo, lo que este procurador ha hecho. Ahora, nadie tampoco había eh, cometido tantas faltas en la edición eh, en en de un proceso De un proceso y un, un, un procedimiento Judicial Porque señores, esa, esa novela Muy mal hecha Del caso de David Ortiz Muy mal hecha Esa novela del caso El abusador, muy mal hecha Tiene que terminar En algo mal Eso del médico, pienso yo Es la fruto de la desesperación Al venir y tirársele aquí la DEA la, El FBI el Departamento de Estado, creo que el, Todos los todos organismos los de seguridad del, del, del, del, Estado, del, Estado, del Estado norteamericano sí. vinieron aquí. Otra cosa que ha desesperado a la Procuraduría General de la República es que esos organismos de seguridad de los Estados Unidos no le han dado o le han quitado el velo de que son ellos la DNCD la que descubre los cargamentos de droga. Aquí la DNCD no ha encontrado dos kilos de droga nunca. Y el, y el DICAN no ha encontrado un gramo de droga nunca. Aquí la droga, esas grandes cantidades, se encuentra cuando hay una dificultad o, de, o, o conflicto entre los actores del negocio, que ellos se denuncian, que ellos entran en contradicción. Y entonces la DEA ha encontrado siempre, es la que ha dirigido esos procesos encontrando la droga y encontrando a los narcotraficantes. Pero le dejaba antes a la DNCD que fueran ellos los que protagonizaran. Y son ellos los que se ven en los, en los allantamientos, son ellos los que se ven en, en la captura o la incautación de la droga, y ese tipo de cosas, y en la quema de las hojas eh, envueltas en los paquetes donde viene la droga realmente. Muestra, muestra de esa desesperación que usted señala, antigua. Son esas eh, múltiples ruedas de prensa y declaraciones que, digo yo, se ve él mismo obligado al procurador a emitir. O sea, eso son muestras de la desesperación que tiene, porque yo creo que si fuese hecho con, con otro criterio, donde se programaran, por, por ejemplo, la más reciente de, eh, rueda de prensa fue de un día para otro. Cuando se el caso de. de se destapó el asunto de, lo, de los ayuntamientos, como usted lo llama, al día siguiente ya tenían una rueda de prensa, como es hasta contarle pronto, leído y todo, sí. elaborada. O sea, es haciendo cosas eh, como a la ligera, dando golpes a ciegos. O sea, no hay una pero programación. No, oh, Víctor, no es casual. No, no, no. No me, lo, no me lo degrade en su inteligencia. Eso es parte del plan. ¿Tú velo, qué, a quién... Pero para obtener estos resultados, ¿Con quién confundieron al doctor? Con uno de los, de los que se suponía, o supuestos cómplices del, del, de César. Sí. Lo del doctor no es casual, ni fue accidental. Es parte del programa porque hay que tapar el hecho de que César, con 700 personas, ciudadanos norteamericanos y dominicanos, que han trabajado en esa investigación, no es posible que la Procuraduría pueda demostrar <coughs> que no filtró informaciones para que César se desapareciera. Pero usted cree que se puede ser tan... Entonces tan había que hacer algo, algún tan escándalo. Tan estúpido, se, se puede ser tan sí, estúpido. Sí, pero lógicamente que lo logran. No, es que no es estupidez, es que es parte de un plan. En un plan a esos niveles... Cuando se trata de una figura como David Ortiz y cuando se trata de un conflicto con los Estados Unidos, aquí lo que estamos acostumbrados es a crear opinión pública sobre un caso para distraer la verdadera realidad de la investigación que se está realizando. Entonces, eso del doctor puede que lo confundieran, pero, no, pero a ellos no le hace nada. Mira que todavía la Procuraduría General de la República o la DEA pidiendo excusa? La, la DNCD pidiendo excusa por eso. No, ¿por qué? Porque todo eso es parte del ayuntamiento. Lamentablemente ese médico fue la víctima, fue el, el, el que estaba en el lugar eh, no, no apropiado para ellos. Yo no te digo que ellos eligieron al, al médico, pero es para distraer y realmente lo logran. Tuvieron el día entero de ayer, se habló poco de la persecución de, de, de César el Abusador. Y de lo no, que se habló fue del abuso con el médico sí. Ve que no es casual eso es parte Y tú verás de, otras cosas eso, que van a aparecer Eso es parte del espectáculo Tú no ves que en el caso de David Ortiz Los siete que están presos Y que se indican como responsables de, que del aparataje Incluyendo hasta un mecánico Que no es que porque sea mecánico No puede ser delincuente pudiera eres un problema de, de, de ellos Si lo investigan Dos, tres de los siete Tres eh, presos En el 15 de Asua para allá ni se sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, ni, ni qué día estamos, en el, para el 15 de Azoa. O sea que, Antiguo, usted, usted plantea que realmente esto este show que ha estado, o que es un show lo que está lo que ha estado haciendo el procurador, o sea, parte del espectáculo. Señores, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí hay recuerdo y una, una rueda de prensa también, no, una, una sentencia con el caso de Félix Bautista, con un honorable ciudadano que voy a a la presidencia. Con el caso de Félix Bautista, todo estaba que me dijo, Ven, caminando, caminando hacia liberarlo. Y cuando existía la oportunidad de apelar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Procurador de la República se fue. Y en las audiencias, más de 10 que se celebraron, él fue a la última y dijo lo que iba a decir. Escuchó a, a, a, al imputado, a Felipe Bautista, y se fue. Nunca apareció en las audiencias, apareció en esa y no apeló el caso. Se retiró, se tranquilizó. En el caso, señores, aquí hay una cosa. César el abusador ahora está en dificultad, en dificultad, por el tema de la relación de él con el caso de la, de la, de la, del incidente, en el que se resultó herido David Ortiz. Y porque David Ortiz es ciudadano norteamericano, si, por Dios. Si hubiera, entonces, eh, Antigua, si esa situación eh, con David Ortiz, si César el abusador o quien fuera los responsables de esta situación donde estuvo involucrado David Ortiz, si se hubiese materializado, o sea, estamos diciendo lo que, que este, este caso, este espectáculo, este show, no se hubiese estado pasando en este momento. Señores, oye, eh, Víctor, lo que sucede es que esa gente, esa gente, ese tipo de gente, hay un momento, mira lo que se dice, hay una foto de, de, de, de la, del abusador en Caramán, eh, eh, en un sofá y hay un analista, eh, eh, un psicólogo que analiza y dice que eso es parte de la, de la como de los prejuicios. Que él entiende que como él es grande en dinero, se siente más, con problemas de ser pequeño de tamaño y se retrata. Tiene, com, en, en tiene Caramago, complejo, en, en, en, complejo, complejo, complejo de, de, ¿no? sí, sí. de, de, de inferioridad, complejo de, de, de, de, en el tamaño, esa cosa. Oye, Vito, y amigo, amigo televidente, esa gente llega a un momento en que se creen por encima del bien y el mal y entienden que Dios está en la tierra y que Dios para ellos es el funcionario o la autoridad que lo apoya, que lo apoya, él fracasa, Fracasa, se ven dificultad por el tema del involucramiento Porque no midió la trascendencia de un David Ortiz Por más que se quiera esconder aquí El problema nace ahí Y tanto así que ¿Qué tiempo tiene el caso de David Ortiz? Tres meses y tanto Y viene y se involucran a 700 personas 500 eh, eh, dominicanos Y 50 de la de eso es demasiado Eso es demasiado Entonces <coughs> Cae por eso. ¿Por qué cae preso eh, Bla Peralta, que era un monstruo en este pueblo, en este país? <coughs> porque mató a un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa gente han hecho de todo en este país y no han caído preso ni se han mencionado. Bueno, pues vamos a ver entonces, Antigua, dónde va a aparecer César el abusador, porque ya tienen toda la documentación y todo el procedimiento listo para cuando aparezca extraditarlo. Put él va a aparecer. ¿Cuándo? Él va a aparecer cuando él haya resuelto los problemas. ¿Tú no ves que...? ¿Y él, y él lo va a resolver, el antiguo. de dónde está? Sí. ¿Eh? ¿Por qué cae...? Que ahora, el... Oye, ahora por, ¿por César, no, el abusador, no tiene familia, eh, Antigua. Claro. ¿Eh? Pero, oye, ¿tú sabes por qué cae el Chapo Guzmán la última vez? Por el afán de protagonismo cuando convoca a unos actores para hacer una película. O sea, se cree tan grande y tan grande y tan grande, como él se ha fugado dos veces... Con unos túneles. Estamos hablando de uno de los narcotraficantes o el narcotraficante más, más grandes del mundo. El mundo sí. Y él se cree tan grande, tan grande, que como él se fugó, hizo de todo. Convoca a dos actores y... y ahí es que cae. Eso le pasa a esta, a esta persona. Señores, y no hay que seguir callando la cosa. Es que esa persona que se sindica como, como prófugo de la justicia ahora, el César, y, se ve saliendo y, de un video cinco minutos, ahorita, después, ahorita, que, cinco minutos que... después que a David Ortiz lo llevan a, a la clínica. ¿Y esa categoría antigua que le dan a César a los usadores que está dentro de lo más buscado del mundo en este momento? No, eso es ¿Eh? pantalla. ¿Pero quién le es da esa categoría? Fue antes de ayer, sí. Eh. Los Estados Unidos. ¿No? Dentro de lo más buscado del mundo. No. César Abusador. Los, Estados Unidos, los Estados Unidos tiene control y, y maneja información, y yo sé por qué te lo digo, de todo lo que ha hecho César Abusador en los últimos 20 años. Lo que sucede es que no le tenía interés, o sea, no tenía por qué razón caerle atrás. Ahora porque le intentan matarle a un ciudadano norteamericano, que es David Ortiz, que no es malo eso, y porque no so, es no, no, un ítolo, un modelo No solamente porque es norteamericano, sino quién es y lo que significa eh, en términos eh, eh, de promoción, del de, de turismo, claro, de, y, de, de, de y, la inversión y extranjera. Exacto, y de lo que es matiza. el béisbol actualmente, quién es David Ortiz, es precisamente por eso. Claro. Si hubiese sido... Si hubiera sido uno de los peloteros que están envueltos sí, no hace nada. ¿por qué no, es, no pasa nada? Eh, Dottel, ¿Por qué no es luis Castillo? No, eh? no, ¿Por qué no es Luis Castillo? ¿Por qué oye, no vienen a sí mismos en defensa? Oye, oye, Estados Unidos no anda detrás de ninguno de los ah. que están presos, de, de eso que tú mencionas. De, de, oh. de, Estados Unidos viene detrás de él y su equipo, de, que son cinco. Claro. Ahora, ¿qué sí. hace la Procuraduría General de la República? ¿Quién envuelve a todos los chiquitos dominicanos. Oye, que anda atrás los reggaetoneros, que es verdad que eran vehículos para parece ser sí. lavar eso. Anda detrás de los peloteros. De, de, de pelo, y los peloteros menos sonados, probablemente, en, en, con menos ruido en ese tipo de, de cosas. Así es. Antigua. Por eso es que esta persona cae si se llama, si se puede llamar así en desgracia. Ahora lo que están asustados son la gente que le ha dado tanto apoyo, tanto poder. A esa Todo persona, el que de alguna manera u otra ha estado eh, ligado en el entorno en algún en momento darle dos, en, estos en darle dos cédulas, en darle licencia para diferentes armas de fuego, did, en, da, eh, en, en validarle compras. Es viola, violando la ley 155-17. Tú dices, ¿cómo, ¿tú ¿cómo consiguió esa documentación? La doble cédula, el asunto de la licencia. Todo el mundo sabe cómo la consiguió. Ahora, ¿quién se la facilitó? Eso es lo que claro. dijo ayer que iba a investigar el presidente de la Junta Central Electoral Árabe. ¿De dónde salió y quién fue el que le facilitó? ¿Y tú crees que él no ¿eh? sabe? ¿Quién la dio? Por eso nomás hay que un archivo. Claro. Ah, que si soy yo. Va y me dice, le doy la, la, eh, Ramón Antonio Antiguo Brito y con eso es suficiente para atrearme y saber la vida me entera y venía a buscar un helicóptero ¿Qué es lo Que lo Digo, vamos a una pausa y al regreso vamos a oír alguna, una declaraciones que nos dieron el día de ayer Juan Pablo Inoa quien es el director regional de la defensa civil con respecto a este fenómeno que está por llegar a la república dominicana y es Dorian, así que vamos a la pausa y ya regresamos <música>